En esta ocasión vamos a explicar metodológicamente cada uno de los pasos que se debe realizar para migrar un sitio web de Joomla, en este caso la versión 2.5 desde un ambiente servidor local a un ambiente servidor remoto Vamos a mirar previamente cada uno de los pasos El primer paso que debemos de hacer es realizar una copia de seguridad del sitio del servidor local para poder realizar una copia del sitio del servidor donde se ha diseñado el sitio web en ambiente local, debemos de utilizar un pequeño componente de Joomla, el cual lo vamos a poder ubicar en la dirección eh, www.aquibabacat.com. Este es el front end del sitio, aquí lo, se lo estoy mostrando para que ustedes tengan visualmente eh, un reconocimiento del sitio. Es lo primero que realmente se hace. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso sería la migración de la copia de seguridad, o sea, el, el backup que hemos hecho del sitio, migrarlo al sitio del servidor remoto. ¿sí? Para poder realizar eh, ese paso, necesitamos bajar un cliente eh, en protocolo de transferencia de archivos. Palabras menos, palabras más. Un cliente FTP. Sencillamente aquí les he explicado, FTP significa protocolo de transferencia de archivos. Entonces, ¿qué necesitamos? Eh, utilizar un cliente eh, FTP. ¿Dónde conseguimos ese software? Lo conseguimos personalmente, eh, yo utilizo el FISILA, eh, que sirve para que presta los dos servicios, tiene software para los dos servicios, para cliente FTP y para servidor FTP. Para el caso nuestro, vamos a utilizar el Cliente FTP, o sea, en este caso sería el primero, es el que vamos a utilizar. Ese sería el segundo paso, una vez que nosotros bajemos el, el archivo Faisila, lo instalemos en nuestro computador, hacemos la conectividad ¿sí? al sitio de servidor remoto y una vez que hacemos la conectividad, posteriormente subimos la copia de seguridad ...al sitio que hemos definido donde vamos a montar o donde vamos a migrar el sitio. Ese es el segundo paso. El tercero. El tercer eh, paso es descomprimir. Una vez que hemos instalado nuestra copia de seguridad en el sitio de servidor remoto... ...descomprimir esa copia de seguridad o descomprimir el backup. Para eso necesitamos un plugin que también lo vamos a, a, a utilizar o lo vamos a encontrar en la misma dirección donde encontramos eh, el software para, o el componente para hacer la copia de seguridad. En este caso, es eh, la misma dirección, www.aquibabacad.com, y el plugin que nosotros vamos a utilizar se llama, aquí va, Kit Start. Es Aquí va, KitStar. estar sí, es un plugin que nos va a permitir descomprimir la copia de seguridad en el sitio del servidor remoto. Por esa misma razón es necesario tenerlo en cuenta. Una vez que hemos descomprimido el sitio o la copia de seguridad en el servidor remoto, el cuarto paso sería la configuración del sitio en el servidor remoto, correspondiente también a su vez a la creación de la base de datos que nosotros vamos a migrar. Para eso, vamos eh, para realizar este, este ejemplo, eh, previamente yo he creado... En el sitio que yo tengo en grupo guinness.org, he creado sí un, un subdominio llamado Roberto el Duro, el cual en este en este subdominio vamos a hacer la configuración y la migración del sitio en el servidor remoto. Como ustedes ya pueden observar aquí, como les estoy mostrando, este es el primer procedimiento que se hace para poder empezar a configurar el, el sitio y posteriormente configurar la base de datos estos serían los cuatro pasos básicos que se requieren para migrar un sitio desde un servidor local a un servidor remoto vamos a, a tener en cuenta cuál es el sitio web que vamos a migrar desde el ambiente servidor local en este caso vamos a migrar el sitio curso diseño web que es el que hemos venido trabajando y es el, el donde hemos realizado todos los ejemplos para eso ya, ya tengo el frontend que es este también tengo abierto el backend que es el ambiente del administrador del sitio y como se indica lo primero que debo hacer es ir al sitio aquí, aquí va backup.com, el cual eh, me permite bajar el componente para realizar la copia de seguridad del sitio que se encuentra en el ambiente servidor local. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a download y le decimos aquí va backup. Aquí en esta opción doy clic para que me lleve a la opción de poder bajar el componente me dice aquí va acá me dice que aquí va acá es un componente de las últimas versiones para joomla para sitios joomla que las últimas versiones de aquí va acá están libres aquí va acá core para la versión libre y aquí va acá profesional para los suscriptores de esta versión y que también viene la documentación en PDF. Además, le dice que no todas las versiones de aquí o acá son compatibles con todas las versiones de Joomla y las versiones de PHP. ¿Sí? Si usted tiene una versión de, de PHP 5.1 o Joomla 1.6, por favor use aquí o acá la versión 3.2.7 y actualice su servidor o sitio para las próximas para una próxima. Eh, para mirarlo próximamente ¿sí? o sea que en este caso las recomendaciones que nos hace aquí o acá es que bajemos en el caso nuestro que tenemos una versión de 5.2 sería la, bajar la versión 3.3.2.7. pero vamos a probar con la última versión yo en diciembre, en diciembre la versión que se, se, se probó fue la versión 3.6.10 una versión estable, liberada Observen ustedes que la 3.6.11 se liberó el jueves 1 de enero del 2013 del presente, del presente año. Y la última que se liberó, se, se liberó el viernes pasado, el 4 de febrero del 2013. Vamos a bajar esta versión. Y posteriormente bajamos el, el plugin que me permite convertirlo al idioma que necesito eh, observar. Entonces... Voy a bajar la versión, doy clic aquí, y aquí aparece que aquí va a -core, sí es compatible con la versión 3.0 y compatible con la versión 2.5. Esta versión es gratis, doy clic en Download, y al dar clic en Download, inmediatamente aparece el proceso de bajarlo, le digo guardar archivo, y le digo guardar archivo, le digo salvar. Ya eh, yo previamente lo había bajado observen ustedes que aquí está la versión el componente aquí va a bajar a 3.6.12 aquí está ¿Sí? entonces no lo voy a bajar sino que pues ya cierro esta parte y me voy al administrador del sitio para poder instalar el componente es importante observar que como tengo el 3.6.12 o el 3.6.10 cualquiera de los dos puedo instalar vamos a, utilizar, vamos a instalar el que el que bajamos el que acabamos de bajar o explicar inmediatamente. Entonces me voy a extensiones, le digo gestor de extensiones y voy a buscar donde está ubicado. Aquí está el componente aquí va a vacar la versión 3.6.12, core, le digo abrir y subir a instalar. El procedimiento es que él sube, descomprime el archivo que está comprimido en .si y posteriormente instala el archivo en el sitio pero en unos momentos, y me aparece la recomendación que inicialmente me dice, me dice que eh, actualización de PHP, que si usted está usando, eh, está, usted está usando una versión desactualizada de la versión PHP, con la propiedad del soporte de aquí o de acá, por favor actualice a 5.3 o, o más, si es posible, para las futuras versiones de aquí o de acá, no se podría dar eh, soporte para esta, para esta versión, esto es lo que nos dice. O sea que aquí no hay nada más que ver, sino que irnos a los componentes y verificar si está instalado. Aquí está instalado Aquí Akiba Backup. ¿sí? Entonces vamos a dar clic aquí para mirarlo cómo funciona Aquí va a Backup. En este momento me aparecen unas condiciones y me dice que me aquí a la instalación a la, a la nueva instalación de aquí va a Backup. Y me aparecen unas condiciones en las cuales debo responder que si yo he leído y he entendido he aceptado la licencia del software, yo le digo que sí, que si he entendido el soporte del software solamente proveniente de los útiles, le digo que sí, vamos a decirle que sí, y le digo aplicar estas preferencias. Y, y observen ustedes que empieza inmediatamente a configurarse en la instalación de aquí acá. Esperemos unos segundos a que se configure completamente finalmente se ha instalado y configurado eh, el componente ahora vamos a la configuración para eh, explicar el proceso de su utilización he dado clic en, en configuración y observen ustedes que eh, por defecto el componente viene en inglés esa razón me obliga a nuevamente ir al sitio y bajar el plugin del idioma español entonces en este momento eso es lo que voy a hacer voy a decirle don loa aquí va acá y me dice que bajar bajar ese plugin aquí está ¿sí? el conjunto de, de plugins de los diferentes idiomas y le digo que en español para bajarlo para joomla la versión 1.6 1.7 y 2.5 y 3.0 en el caso de nosotros nos corresponde la 2.5 Doy clic aquí para bajarlo Y aquí va a bajar Es en español Para la versión 2.5 eh, Comprimido en punto Si le digo aceptar Y yo ya previamente ya tengo la Ya tengo ese ese plugin Observen ustedes, aquí está ¿sí? Por lo tanto no lo voy a instalar Sencillamente cierro aquí Y voy otra vez Al administrador voy a extensiones para poder subir ese plugin, le digo examinar, lo señalo y le digo subir e instalar, como es pequeño no se va a demorar nada, observen ustedes que el archivo se ha instalado correctamente, por lo tanto vamos a mirar ahora si sí los componentes de aquí va a acá y espero que ya esté configurado en el idioma español, o ser correcto. Sí, aquí ya está completamente ya se puede observar que todo está configurado en el idioma español entonces me dice que si yo deseo desactualizar deshabilitar este aviso donde me está diciendo por favor que, que la, la necesidad de actualizar el PHP dejémoslo ahí porque cada vez que yo vaya a entrar a bacá es necesario observar esto voy a la configuración que es importante que es lo primero que nosotros debemos de hacer cuando vayamos o necesitemos utilizar aquí o acá. Entonces doy clic en, utilizas, en configuración y en, en, en la configuración básica me habla del directorio de salida. ¿A qué hace referencia el directorio de salida? El directorio de salida es el, el, el, el sitio donde eh, aquí va a va a depositar el, el archivo o el backup que se va a realizar del sitio. ¿En dónde, se va, dónde lo va a guardar? Observen ustedes, voy a, voy a correr aquí me dice que eh, en el app server en www en el sitio curso de diseño web después me dice en administrator después me dice components y después me dice el componente com, a com aquí va acá y posteriormente va acá si queremos observar eso pues vamos al directorio al administrador de archivos y lo podemos observar tranquilamente observen ustedes que yo voy al drive C a, eh, app server www el sitio curso de diseño web administrador si ¿sí? la carpeta de administrador, la carpeta de componentes ¿sí? y la carpeta de componente aquí, eh, aquí o backup, ¿no? en backup aquí es donde se va a guardar el archivo que se va a generar como copia de seguridad del sitio si en algún momento ustedes necesitan trasladarlo o hacer una copia de, de, de ese backup pueden referirse directamente a este a este espacio de memoria que es aquí donde se guarda esa copia de seguridad volvamos al administrador otro elemento que es importante mirar es el nivel de registro toda la información y el depurado que se va a hacer otra situación que es necesario que miremos es nombre del archivo de respaldo cómo se va a generar el nombre el de la copia de seguridad inicialmente se va a hacer así en la copia de seguridad va a aparecer con el nombre del sitio, do, su localización, la fecha en que se hace el backup y la hora en que se hace la backup. Tipo de respaldo que se hace o el tipo de copia de seguridad que se va a hacer. Entonces aparecen varias opciones. Me dice respaldo completo del sitio o solo la base de datos del sitio principal. Yo le digo que no, que vamos a hacer una copia de seguridad respaldo completo del sitio. O sea que vamos a llevar tanto... El front-end, como el back-end, como el conjunto de tablas de la base de datos del sitio, esos son todos los elementos que nosotros vamos a hacer. Ahora, posteriormente me dice que la configuración avanzada, motor de la, de la base de datos, y yo, si necesito en algún momento configurarlo, el motor de respaldo de la base de datos, pues aquí está que es MySQL, ojo, por defecto viene en MySQL. Esto no lo vamos a tocar, no, lo, no vamos a, a dejar eso, dej, dejémoslo ahí. Y eh, el otro elemento que es el motor de escaneo del sistema de ficheros. Y vamos a mirar, este es el, el, la manera como se van a generar el escáner el del sitio, o sea la copia de seguridad. Ahora, ¿bajo qué formato se va a hacer la copia de seguridad? La copia de seguridad se va a hacer en formato JPA. Es importante que se tenga en cuenta ese formato. Porque existe el otro formato que es si. Para nosotros el más conocido es si, Pero cuando nosotros vayamos a, a instalar la copia de seguridad en el sitio remoto, nos va a aparecer eh, archivos corruptos. Eso por las características del formato si. Pero en el momento en que se creó el formato JPA... Eh, que es recomendado para este tipo de situaciones dejó de generar ese tipo de error entonces les recomiendo a ustedes el formato JPA que por lo tanto aparece aquí recomendado la administración de la cuota son características propias por defecto que si en algún momento pues necesitamos modificarlas las podemos modificar el ajuste fino, ¿sí? el tiempo mínimo de ejecución, tiempo máximo de ejecución para la copia y el desvío del tiempo de ejecución que es de 75 minutos esta sería la configuración de la copia y le digo guardar y cerrar y ya en este caso es que listos para hacer la copia de seguridad del sitio vamos a realizar la copia para eso eh, en, nos encontramos en activo acá tenemos dos opciones para ir directamente a realizar la copia de seguridad o a realizar el backup que es respaldar ahora, que es el menú principal que tiene el, el componente, o el icono eh, que también nos lleva directamente allá. Pero antes de ir es importante que, que ustedes tengan en cuenta esto, eh, que cada vez que ustedes entren aquí o acá va, eh, el componente va a estarles avisando que se debe estar actualizando la versión de PHP entonces en este caso voy a deshabilitar este aviso ¿sí? para que no me, no me esté mostrando eso, sin embargo hay que tener en cuenta que, que hay que realizar eh, la actualización de, eh, de la versión PHP ahora voy a, a hacer el respaldo, hacer la, la copia de seguridad, doy clic y me aparece la pantalla donde yo puedo hacer la copia me dice que el respaldo tomado lo voy a realizar el día lunes 21 de enero a las 11.52 de la mañana y le digo respaldar ahora inmediatamente empieza el proceso de realizar la copia él hace un proceso de respaldo a, a, abriendo la configuración posteriormente en esa configuración instala el instalador del archivo que permite posteriormente descomprimirlo hace el respaldo de la base de datos y posteriormente empieza a hacer el respaldo de cada uno de los ficheros que existen en el sitio del, del, del, del, del ambiente de servidor local esto se nos va a demorar unos, unos minutos, de 1 a dos minutos de acuerdo al tamaño del sitio este es un sitio relativamente pequeño, por lo tanto eh, no nos vamos a demorar mucho en este proceso Listo. Una vez que ha realizado la copia de seguridad, nos eh, presenta esta pantalla. El respaldo se ha completado con éxito y lo que debemos de hacer es ir a administrar el fichero de respaldo con el fin de poder observar la configuración de la copia de seguridad que se ha hecho. Aquí nos encontramos. Se ha realizado una copia de seguridad el día 21 de enero del 2013 a las 11.52 minutos. Y aquí tenemos, en la parte derecha, tenemos eh, la copia de seguridad comprimida en un formato JPA. Para eso, entonces, es necesario que esta copia la bajemos y la guardemos en nuestro computador para posteriormente trasladarla al sitio que tenemos nosotros en ambiente remoto. En otras palabras, al sitio o al hosting. Entonces, voy a dar clic aquí para poderlo bajar. Me dice que, los que la descarga de estos ficheros de respaldo desde su navegador pueden dar como resultado, bajo ciertas circunstancias, descargar parciales, descargas parciales o corruptas. Y por lo tanto, el fallo en la restauración. Me, dice, me pregunta que si estoy seguro que si deseo continuar. Yo le digo que sí. Y me da la opción de poder bajar la copia de seguridad del computador. Entonces le voy a hacer aceptar y ya previamente eh, yo he creado una una carpeta donde guardar en el drive C donde guardar ese archivo aquí lo tengo, observen ustedes backup ¿sí? y aquí normalmente eh, en backup yo guardo las copias de seguridad de los diferentes eh, sit sitios que yo tengo para nuestro ejemplo entonces tengo backup y voy a, he eh, hecho un backup del sitio diseño web dentro de esta carpeta voy a guardar el archivo o la copia de seguridad. Listo. Una vez que he realizado este proceso, pues ya nos queda es subirlo al ambiente servidor remoto o al host